Esta varilla que está aquí, ¿verdad? Vamos a decir que son los puntos de apoyo de allá abajo. Por aquí es que baja el peso. Sí. Si tanto aquí como aquí es lo que va a cargar peso, todos los muros que estén entre este punto y aquel no van a cargar peso. el Plan eh, de hacer un apartamento: aquí yo tengo 480 y a medio de rosa va a tener 4 metros. En 4 metros me da para yo tener un amperaje bueno para un apartamento, un balcón de un lado, ok. Y los otros 4 metros, vamos a medir el fondo con el láser. Con el láser, debe ver un punto ahí, verdad? Yo lo voy a llevar a la columna, a la columna, ahí. Y yo voy a tener un fondo de 8.20. Entonces, si yo multiplico 8 por 4, me da un buen metraje para yo hacer un apartamento completo. Uno dice, ah, tenemos 4.20 por 8.20, pues tenemos 34 metros. Posiblemente sea, no va a ser de dos habitaciones, va a ser de una, pero una grande, cómoda. Como yo sé que aquí, mire, hay una ventana y que esa ventana sigue subiendo como yo la veo aquí. Yo tengo que tratar que en el diseño las ventanas mías no coincidan con la de ellos. Claro. eso va a romper la privacidad. Es okay. lo que le decía también de las ventanas. Ellos ya se pegaron. Sí. Entonces es muy probable que si hacemos una... Claro, tiene que caer aquí. Una ventana tiene que caer aquí. La ¿Verdad que se va a caer. Y otra ventana, el entre esas dos, tiene que caer en el medio de esta. Es muy difícil que una ventana caiga en el medio de esta porque ya tenemos una columna de acero y no ha funcionado. Entonces la otra ventana o la ventana no pueden caer aquí, entonces tienen que caer aquí. Y así el edificio se va alineando con este entorno que tenemos. Lo mismo va a pasar aquí. Eso mismo que usted decía, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con usted. Si tenemos una ventana aquí, esta habitación no puede usted va a tener una ventana allí. Y así allí, y ahí lo vamos a llevando. Esa es una forma. Otra forma es saber que también podemos jugar con la altura. O sea, podemos tener una ventana aquí abajo. ¿Ok? De ahí a ahí. Y anotar la misma altura, pues entonces no, no, no coincide. Este edificio, el nivel de losa, lo he marcado aquí, no estamos allá abajo, bajo un metro menos, o sea que también lo podemos ir llevando como que a la par. Un parqueo necesita un ancho de 2.4 metros, entonces si yo mido de aquí a aquí, Juan Carlos, me voy a dar cuenta que tengo 3.8, o sea que me cabe uno, pero uno como que demasiado grande. Si lo hubieran distribuido de otra forma, quizá le caben más, pero ya vamos a trabajar con lo que hay, entonces podemos tener, Juan Carlos, eh, en este ancho es un parqueo y la profundidad de un parqueo va a ser de 5 metros, o sea que si yo miro de aquí a aquí Si de aquí allá, si de aquí al, al punto teníamos 8, a este punto teníamos 8 O sea, aquí tiene 9 metros, vamos a tener más o menos 2 parqueos Este va a estar muy pegadito y el otro le va a sacar un chico afro Y ahí caben 2, 2, 2, 4 parqueos techados Si tenemos 4 parqueos techados, pues podemos subir arriba, ¿cuánto apartamento? 4 parqueos, Con su parqueo, quizá un tercer piso sin parqueo esta varilla que están aquí verdad vamos a decir que son los puntos de apoyo de allá abajo por aquí es que baja el peso sí. si tanto aquí como aquí es lo que va a cargar peso todos los muros que estén entre este punto de aquí no van a cargar peso todos los muros que estén entre este punto de apoyo y este punto de apoyo que aquí pues tampoco van a cargar a ver qué quiere decir eso que aquí la estructura puede ser más ligera no tienen que ser los de 8, pueden ser de 6, sí. o puede ser de glass, o puede ser plástico porque ya tenemos rescatados los puntos de apoyo. Otra cosa importante es que se sea así. Podemos tener un primer nivel como este, que tenga un apartamento de una y un apartamento de uno, pero en un segundo piso puede ser un apartamento completo de tres. Entonces lo que estamos tratando de que la misma estructura nos sirva para tener un edificio como que mixto. ¿Entendió? Apartamento de una, de dos, y de tres, y en roof, quizá un área común. Siempre tomando en cuenta que lo apoyo. Mañana el mercado de por aquí cambia, la necesidad de cambia, ya no necesitan como que apartamento de uno y pueden unificar dos apartamentos, de uno grande o viceversa, o lo pueden hacer más chiquito, siempre y cuando tomen en cuenta los puntos de apoyo que están. Ok, eso es como la, la, la regla, la fórmula. Uno dice, Juan Carlos, okay. al final de todo ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que buscamos? O sea, al final, cualquier paso que yo dé. Estoy buscando, Juan Carlos, lo que es más rentable. ¿Qué me dice Exacto. más dinero? ¿Qué me cubre Más utilidad mensualmente. ¿Qué me da como que más paz? ¿Qué me, da más? ¿Qué me hace dormir más tranquilo a nivel de renta? Entonces, ya ustedes aquí ya tienen una muy buena parte arrancada hecha. Si yo fuera ustedes me olvidaba de eso. Y aquí le saco el juego. Mucho jugo. Una, dos. La vista. Vamos a hablar ya del cliente. A veces, Juan Carlos, todos los humanos, yo, usted todos. Pero yo hablo de mí. Somos tan egoístas que damos, pensamos en los problemas míos y nos olvidamos. Yo me olvido del que va a rentar, pero cuando es al revés y yo le resuelvo el problema al que va a rentar, no a mí, pues me doy cuenta que cuando yo entrego valor al que va a rentar, está dispuesto a pagar más. Claro. Si le resuelvo el problema, o está dispuesto a pagar más todavía. O Supongamos sea, es que, pues que somos ustedes yo que nos vamos a mudar aquí. Si es así, en la medida que yo acomode este, al cliente, él va a poder pagar más. Pero si yo lo hago de aquel lado, con todo el tema de aquel lado, que para un comercio funciona como que muy bien, pero para habitacional no, con todo lo que estoy perdiendo. Y si yo de aquel lado, por cada apartamento voy a gastar 2.400 dólares, ¿ok? Me sale mejor gastarlo de este lado para sacarle más provecho, gastarlo de ese lado para, para ganar menos. O sea, yo siempre voy a colocar mi pieza donde estructuralmente es más conveniente como que para el negocio porque al final es un negocio. A mí no me interesa que el dinero venga del apartamento de una habitación de dos, de tres del comercio. A mí no me interesa que mensualmente me llegue más. Que mensualmente me llegue más. Aprovechando lo que tengo. Entonces, desea así, el, qué bueno que pusieron la escalera de aquel lado. Qué bueno que la pusieron. Para que todo el concepto de, de, de los apartamentos... De función a esta vista que va abajo. Todo lo que viven por aquí en Bayona... ¿Qué tienen? Ah, quieren vivir aquí en Bayona porque por aquí trabajan. Sí. Porque por aquí tienen la escuela allá abajo de los niños cerca porque la mamá pide por aquí cerca porque tienen historia aquí, se criaron aquí y qué hacen cuando comienzan a irle bien comienzan a buscar en esta zona de Guayona que es lo mejorcito ¿Cuál es el único edificio como que modelo concepto abierto que no tiene que ser caro que sea que tiene la mejor visual porque es más seguro porque estructuralmente se ve más sólido porque comunica ciertas cosas que lo demás como que no tiene entonces toda la arquitectura, toda la construcción se han hecho de una, una manera uno encima sobre otro desordenada porque no han tenido posibilidades, no, no es que no quieren, es que no han tenido posibilidades y se va haciendo lo que se pueda porque humanamente eso es lo más real que hay pero cuando comienza el primero a, a hacer contraste con ellos lo que va a pasar es que lo van a comparar entonces ven en el edificio de ustedes ¿eh? de Jaque y de Juan Carlos y ven los otros no, yo estoy dispuesto a pagar un poco, poco más aquí no porque está muy bonito, sino porque aquí está demasiado atrás la parte más cara la parte más cara de toda estructura nueva es la cimentación entonces cuando yo cuando yo digo voy a cimentar voy a hacer la parte la que aquí ya está hecha en ese sitio la cimentación es el doble más caro porque yo estoy readaptando una estructura que no se pensó para eso para algo nuevo voy, voy a tener que tumbar rehacer rentar, y esos cimiento no me va a funcionar sin embargo cuando lo hago aquí ahí me va a salir más caro que aquí. aquí me va a salir mucho más barato entonces como es un negocio ¿De qué manera yo hago para aprovechar este espacio que es mío, que es de ustedes? Bajo el precio de la construcción y elevo el nivel de rentabilidad, de ingreso. Bajo el costo, elevo el nivel. Y ahí yo me di cuenta como que qué camino es mejor. Siempre vamos a tener, eh, eh, eh, siempre vamos a tener como que muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que uno, como dueño, okay, tiene tantas cosas en la cabeza que pierde la sensibilidad del mercado. Porque ya ni usted ni yo tenemos problemas de casa o de apartamento. Ya no sabemos lo que se siente buscar o no encontrar casa. Ya no sabemos lo que se lo que necesitamos. Ya superamos eso. Pero lo que está allá afuera, el mercado que está aquí, que busca todos los días, sí sabe exactamente lo que necesita. Y si yo sé lo que necesita el mercado, pues yo puedo esos elementos introducirlo aquí, gastar menos y darle más valor. Porque, porque el problema es que a veces, Juan Carlos, gastábamos el dinero en cosas que eran sumamente irrelevantes. A ese mercado que ya fuera, pero no coincidíamos. Lo que era de muy valor para mí, no era de valor para ellos, porque yo estaba haciendo según mi gusto. No lo justo de ellos. Si yo tengo mucho oído, y yo puedo entender lo que, la competencia que tengo alrededor, me voy a dar cuenta que esa debilidad de que tiene la competencia, la que yo tengo que sentar aquí. Imagínense, vamos a verlo así. Y que en el techo, que está allá arriba, que ya está hecho. Y que es un espacio que ya obligatoriamente, no, ya está pago. Hagamos un jacuzzi. Hagamos un minibar, hagamos una terraza y que gastemos en ese cancito 300 mil pesos. Cuando yo divido los 300 mil pesos entre 8 apartamentos, ¿cuánto estoy gastando por apartamento? 50 Pero el que viene aquí y es renta, ni siquiera ha rentado, lo primero que quiere es subir al techo, La en el Yakuza. A hace unas fotos para que la familia vea que yo soy el único edificio modelo en Bayona que tenía Yakuza en el techo, o que tiene terraza o que tiene, o que tiene, o que tiene. Este es un tema visual. El 95% de las personas gastan, compran, según lo que ven, no lo que piensan financieramente. Entonces, ¿cómo yo puedo envolver esto sin gastar? Envolverlo, ¿ok? En un paquete que se vea diferente, atractivo, moderno, sumamente contactante, Que la gente diga, no, no, yo prefiero mejor venir aquí que, que irme por otro. ¿Cómo yo puedo comunicar que esos comercios van a ser más seguros? Si yo saqué aquí la sensibilidad con la seguridad de noche, ¿cómo yo puedo comunicar que sea el único comercio que me traje, que me traje 24 horas? Que sea el único de la zona 24 horas. Sí, me voy dando cuenta que no todo trabajo. Entonces, yo me voy quedando con el mercado solo de Bayona. Al momento que me pongan cuatro salones de belleza alrededor, ¿qué yo voy a hacer? Quiero hacer, salón y comienzo a vender productos para suplir salones de belleza. ¿Me entendió? Hay muchos. Ver, yo comienzo a vender productos para suplir salones de belleza porque ya hay cuatro.